¡Qué difícil es encontrar nuestro lugar en esta tierra! Nos encanta que nos eleven, que nos reconozcan todas nuestras cualidades, pero que ignoren nuestros defectos. El que se ensalza será humillado, el que se eleva será bajado, pero el que se humilla será ensalzado, será elevado. No se trata nada más de una humillación, en el sentido de buscar algo que no nos gusta o de que los demás no nos quieran sino que la humillación es reconocer quiénes somos y esencialmente somos criaturas. Y por eso, esencialmente, necesitamos de Dios. Reconocer que sin Dios no podemos. Ahí está la esencia de la humildad. ¿Lo haces? En esta cuaresma, ojalá que te animes a hacerlo cada vez más en la realidad de tu día a día. Soy el Padre Adolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.